Bueno pues, desde aquí desde Hambre de Rumba queríamos felicitar a los cinco años de estos amigos de, de Rebel Sound y nada, que muchos éxitos más y que todo vaya bien. Así que la próxima canción se dedica a estos amigos. <risa> que luego vamos a empezar que si me tropiezo me levantes tengo que decir